El Océano Pacífico, The Pacific Ocean, The Pacific Ocean, El Océano Atlántico, The Atlantic Ocean, The Atlantic Ocean, El Océano Índico, The Indian Ocean. The Indian Ocean, El Océano Ártico, The Arctic Ocean, The Arctic Ocean, El Mar Mediterráneo, The Mediterranean Sea, The Mediterranean Sea, El Caribe. The Caribbean Sea, the Caribbean Sea. El mar báltico. The Baltic Sea, the Baltic Sea. El mar negro. The Black Sea, the Black Sea. El mar Caspio. The Caspian Sea. The Caspian Sea. El Mar Arábigo. The Arabian Sea. The Arabian Sea. El Mar de la China Meridional. The South China Sea. The South China Sea. El Mar del Norte. The North Sea. The North Sea. El Canal de la Mancha. The English Channel. The English Channel. Dale al botón me gusta. Si quieres más videos de vocabulario, un saludo.